Saludos y bienvenidos a este video tutorial de KHM, donde aprenderemos a desarrollar un sistema para el control de un proceso mediante el entorno de programación gráfica que ofrece XCOS. Cabe decir que esta es una de las utilidades fundamentales del programa, así que os animamos a desarrollar ejemplos y a utilizarlo para cualquier ejercicio de control. En el ejemplo del vídeo se aprenderá a cómo desarrollar un modelo lineal de un motor DC. Cómo analizar el modelo, a diseñar el controlador y cómo simular el sistema en X cos. Consideremos el sistema formado por una fuente de voltaje, una resistencia, una inductancia, obteniéndose de esta manera una velocidad angular en el rotor. Podemos ver el esquema en la siguiente figura. El motor y el eje se supone que son rígidos. Consideraremos los siguientes valores para los parámetros físicos. El voltaje de entrada V está en volts y las variables son la velocidad angular del eje en radianes por segundo y el ángulo del eje en radianes. Presentamos en esta diapositiva las ecuaciones del sistema, donde el torque del motor T está relacionado con la corriente I por el factor constante K. Además, la fuerza electromotriz, Vb, está relacionada con la velocidad angular por la segunda ecuación. Finalmente, se pueden escribir las siguientes ecuaciones basadas en la ley de Newton combinadas con la de Kirchhoff. Hacemos la transformada de Laplace de las ecuaciones para la obtención de un sistema lineal. Combinamos las dos ecuaciones para obtener la ecuación que vemos al final. La función transferencia para una entrada del voltaje V y un ángulo de salida será la que vemos a continuación. Finalmente podemos representar esto en un diagrama de bloques. Ahora nos vamos a Xcos donde representaremos este diagrama de bloques y simularemos para una entrada del voltaje en escalón. Lo primero, abrimos un nuevo diagrama en Xcos y escribimos el valor de las constantes en Asignar Contexto. De esta forma podremos utilizar las letras en nuestro diagrama. Ahora poco a poco vamos completando cada uno de los bloques del diagrama que hemos visto anteriormente. Para ello las funciones transferencia las completamos utilizando el bloque CLR. Hacemos doble clic y escribimos los valores del numerador y del no denominador. Como ya tenemos el contexto asignado podemos utilizar como veis las letras. Aquí veis cómo queda el bloque. Una vez tengáis todo el diagrama completo, os quedará de la siguiente forma. Como veis aquí están cada uno de los bloques completos. Obtenemos el ángulo y la velocidad. Simulando para un total de 5 segundos obtenemos los siguientes resultados. Aquí podéis ver la gráfica del ángulo y la gráfica de cómo evoluciona la velocidad angular. Ahora vamos a diseñar el controlador. Para ello, para trabajar de forma más sencilla, podemos crear el superbloque. Seleccionamos los bloques que necesitamos y creamos el superbloque. Además este bloque podemos editarlo para darle una imagen. Aquí vemos cómo quedaría el superbloque. También lo tenemos hecho en este diagrama. Simulamos. Y vemos cómo queda la evolución de la velocidad angular en un sistema sin controlar. Ahora para controlar el sistema, lo que podemos hacer es añadir un bloque PID, es decir, un controlador PID. Donde haciendo doble clic en el bloque... Podemos establecer los parámetros proporcional, integral y derivativo. Por ejemplo. Y simulamos. De esta forma, como veis, ya tenemos el sistema controlado. Muchas gracias por vuestra atención. Podéis encontrar este vídeo y más en cacheme.org. Si tenéis dudas, escribirnos a info@cacheme.org. Nos vemos en el siguiente vídeo.